esto es demorado porque como no se puede escribir como de teclado, no no se puede, entonces pues como esto pues, inicialmente fue un juego para, para Playstation 1 y Dreamcast, entonces no no sé si después saldría alguna versión para PC, pero no más adelante porque desde que yo sepa este mismo no esta versión que es el Road Rush 3D eh, no hago no ninguna pues, versión más adelante que yo sepa pero puede haber no sé de pronto sí porque igual es una de, son como las bases de, de, de Rápido y Furioso Ajá. de todo ese tema de las de las de las carreras callejeras y eh, de paso voy a cambiar esa moto porque no me gustó yo creo que me voy a ir con Arrows, que es más para empezar. Pero después la cambio porque no me gusta ese estirador Ah, bueno, pues ahí nos cuenta un tema, pero pues ahorita no lo voy a leer porque pues no. Quiero seguir adelante con Sunday Drive, Nori Kansas, con ¿no su Sunday Drive. No son tantas las pistas porque es lo que digamos ya Electronic Arts empezó a trabajar cuando hizo todo este tema de las eh, de esas pistas que son como en el mismo sitio una bolsa si ustedes se dan cuenta es como algo orgánico eh, pero de todas maneras aquí las pistas digamos jugando la persona que, que diseñó las pistas jugando sí sabía digamos lo que estaba haciendo para no ser pistas reales ¿sí? ...aunque deben estar basadas en ciertos sitios de Italia y de España, casi siempre son basadas en esos sitios... ...pero pues este caso no, no estoy seguro cuáles... ...porque igual hasta ahora estaba como empezando el tema de las gráficas... y ...se puede notar pues en la parte como se ve todo pixelado pues ciertas cosas se ven como si... Sí. ...para la época pues uno ni siquiera se cruzaba en eso... Pero pues en cuanto a el diseño y lo que es el juego en sí, digamos, la parte gráfica es buena. O sea, sigue siendo, para mí sigue siendo buena hoy en día. Porque pues. Porque. Eh, ...pues uno se, se concentra más en lo que es el juego y no tanto en las gráficas. Y pues ayuda mucho para, para la parte de... Eh, ...pues de la inmersión, de lo que viene siendo la inmersión en un, en un juego... ...porque pues es muy importante que la persona que va a jugar está inmersa pues en, en lo que está haciendo y la concentración se, pues, se centra en, allá ese influjo es en el en el en la parte que uy. Uy. la parte que es lo que, pues, lo que se está haciendo y por cuál se concentra más. O sea, en esa época tampoco como no existía Google ni nada. Eh, o pues no existía la red. no existía la red, pero no de la forma que la conocemos hoy en día. y entonces pues tampoco podíamos saber igual pues, no podíamos saber ciertas cosas que hoy en día es más fácil saberlas con internet y con la opinión de todo el mundo en Google pues es más fácil uno enterarse de, cosas, de ciertas cosas que la gente común piensa pero pues no, eh, ya a nivel técnico pues es mucho más fácil también en cierto modo que antes porque no había sino en carta, eh, pues será más difícil hasta para la parte educativa. con select se puede hasta no me acuerdo que eso se pudiera hacer pero está muy, muy bueno presionando el select sale esta vista que está mucho más fácil más chévere para manejar la moto las pistas siempre están basadas en hechos de la realidad, porque igual si en las curvas se ve, pues ya uno cuando es más es mayor y uno ha manejado se da cuenta que esto es, eh, las pistas son reales, son basadas en cosas reales. el diseño del entorno general pues no es tan malo, o sea tiene sus, sus bemoles porque pues, no, no está tan trabajado ciertas cosas pero no es malo o sea lo que de pronto no se da uno cuenta es qué tipo qué ciudad puede ser porque pues, si no tiene cosas así emblemáticas tampoco no lo dicen pero pues en el caso de que esto pues lo que decía antes es un poco más inmersivo y más bueno para, para estar como centrados en lo que estamos haciendo y no tanto en el entorno aunque igual para la época que yo lo jugué pues no uno no pensaba en esas cosas no, no, no se daba cuenta pues no estaba faltando mucha formación y ya pues hoy en día y cuando tengamos 50 años pues si uno vuelve a tocar esto va a ser una experiencia pues bastante rara Listo, ahí llegó. Entonces vamos a ver porque también toca mirar qué configuraciones para ir haciendo como que... <ríe> Ser Async por, por caché ¡Winner! El Archie Victor 1500 sale ya 1500, ok Todavía bueno, empiezan a plática Wine bueno, Tiene una, unas tomas bastante agresivas Vamos a esa de 4-7 Para la época, no porque digamos tiene calaveras, tiene cosas de, de la parte del underground De Los Ángeles, prácticamente lo que yo más le veo en Estados Unidos Y, pero aunque nombró Francia al principio, pues no sé por qué nombró Francia Vamos a probar con esta a ver cómo nos va con estas vistas que era la clásica esta las, las bandas sonoras es buenas, es buena tiene bastante o sea es como más si sí, a ¿no? la inmersión para el juego que uno no se desconcentra escuchándola y jugando al tiempo Ush. casi me, me, me, me caigo con esa... ya... B. ese bi era... clásico hasta el día de hoy me... uy... me acuerdo Cómo se puede ir trabajando y mirando como sí. cómo se hace para sí. uy para ir como mmm, arreglando todo el tema pues de no, que como no tienen edición esos videos no van a tener edición por ejemplo si pienso escribirlos así porque pues no no va pues no sé es mucho trabajo ponerse a editarlos dependiendo como sea la la cogida el examen también es pésimo pero bueno, vamos a tratar de ampliar esto un poquito pues como ya decía, son los recursos con los que se Куши. Терра. Listo. listo, listo No sé qué tiempo. Si, sí, pausémoslo y seguimos en la siguiente parte, listo.